acordios abal bat e, lortu lortu dugulata pensatzen dugus en su horretan va echeza duin bat bermatzeko política video horretan va ba, pauzu bat e, pauzu bat dela coja en bat da Patés, eh, era cualitativo eh, el cohousing, lo decimos en, en las viviendas cooperativas, lo decimos en la iniciativa y en el debate que hemos tenido bueno, los intercambios de correos electrónicos hemos, eh, lógicamente, constatado lo dice este informe también, que es una herramienta útil, pero que también es muy compleja de de gestionar y no es la solución definitiva como prácticamente ninguna de las herramientas en la política de vivienda pero sí que pensamos desde nuestro grupo que tiene un impacto progresivo y sobre todo cualitativo en la política de vivienda pública. Queremos y pensamos que hay que hacer una estrategia mucho más clara, que falta un liderazgo mucho más rotundo por parte del Gobierno, para acompañar a los ayuntamientos, porque hay muchos ayuntamientos, además de, distintas, eh, de distintos partidos, que tienen la intención y tienen la voluntad de poner en marcha este tipo de, de proyectos, pero que es verdad que la, la cantidad de condicionantes que hay necesitan que haya una administración como el Gobierno Vasco, que es competente en materia de vivienda, que lidere y acompañe esos proyectos de forma más... Eh, activa. También decimos, y solo hemos recogido en la eh, transacción, que el proyecto social que se presente detrás de estos, eh, de estos proyectos es fundamental. Tienen que tener, lógicamente, criterios de renta, los proyectos que apoyemos desde el erario público de vida comunitaria, de sostenibilidad, de criterios internacionales y también, lógicamente, la propiedad en cesión de uso.